Mañana martes la docencia estará paralizada en los centros públicos de la provincia Duarte y Hermanas Mirabal debido a la convocatoria hecha por la Asociación Dominicana de Profesores ADP de ambas seccionales. Bueno, no ha habido respuesta de parte de las autoridades nacionales y regionales del Ministerio de Educación luego de que los presidentes de las seccionales Duarte y Hermanas Mirabal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 así como también los recursos, eh, lo que ha ocurrido con los incumplimientos en la evaluación al desempeño, entre otras demandas que la ADP continúa exigiendo al miner El profesor Sixto Gavín criticó el incumplimiento del Ministerio de Educación ante las necesidades y obligaciones con el sector educativo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.